¿Se oye? ¿Se oye? Vale no, no, se tiene que oír en el ordenador de blanca ah, está allí. Sí. Sí, Pero solo, solo imagen y sonido. O sea, solo imagen de solo presentación y sonido. No, sí, sí. Bueno, pues nada, tengo, tengo que presentar, aunque ya le conocéis todos. Ya conocéis todos a Alberto Benito, que inicia pues la la temporada de, de charlas de este, de este año en, en la delegación local, de, perdón, en el grupo local de, de Software Life. Alberto es un fuera de serie desde que es como el chiquillo desde que está ahí. Cuando, cuando conocí yo a Alberto era de más o menos de temporada. Y bueno, ya despuntaba ya entonces y ahora bueno, te voy a contar la realidad. O un sea, tengo más porque... ¿Por qué lo va ¿no, no, no, porque... a contar? Vale, pues muchas gracias por venir a todos, en primer lugar. Eh, bueno, eso, soy Alberto y os voy a contar un poco mi experiencia viajando por Ahí está, viajando por Marruecos no va el mando sí. igual está apagado, ¿puede ser? bueno vale. Tampoco va. Tampoco va. Bueno, pues ya está, ya puedo empezar. Ahí. Vale, perfecto. Pues gracias. En primer lugar, eso, vamos a hacer un poco la introducción del país, cositas que tener en cuenta y los objetivos que se buscan en este país, objetivos uh -huh. ornitológicos. Después haré un resumen del itinerario general, aunque lo iré desglosando a medida que avanza la charla. Y, y antes de pasar ya a la crónica, pues daré un par de fuentes de información que he utilizado yo para diseñar los viajes y, y eso, ya pasamos a, a la crónica en sí. Eh, bueno, eh, Marruecos siempre ha sido un referente ornitológico para para todo el mundo, pero especialmente para España, que al final es un, un país que tenemos al lado, igual que podemos irnos a Francia, pues nos podemos ir a Marruecos, y es un pedacito de África que tenemos al lado y, o sea, muy asequible, y, y eso, y no solo de África, sino del África árabe, que luego irnos a otros países pues es igual un poco más complicado, o por lo menos no podemos ir con tanta libertad o tranquilidad como que podemos hacerlo aquí en Marruecos. Eh, y luego, eh, otra cosa, aparte de la cercanía, es que es muy diverso en hábitats Marruecos. no sea, tú piensas en Marruecos y te viene a la mente el desierto, pero realmente eh, no solo hay un tipo de desierto, hay muchos tipos diferentes de desiertos. Están desiertos de arena, pero también hay desiertos de rocas y piedras, que son los predominantes. Eh, hay gargantas rocosas y acantilados, hay palmerales, hay monte mediterráneo, tanto alcornocales como aquí, como eh, monte de jara, de lavandas. Luego tenemos alta montaña, mucho más alta que cualquier montaña que tengamos en España, la cordillera del Atlas, y luego también tenemos pues costa, marismas, que les dan un, un plus. Eh, aparte de todo eso, pues Marruecos tiene la mejor red de carreteras de toda también simplemente la autopista costera y ya está, porque el resto es una castaña, pero... Pero bueno, tiene eso y que a la hora de conectar de una punta a otra del país viene muy bien. Después, que es una nación muy segura, o sea, no hay, de hecho, al turista lo misma mucho, no hay ningún problema de, no son, son como son, pero no son nada extremistas en comparación con otro país africano, norteafricano, y luego aparte que es súper económico. O sea, por un euro equivale, bueno, este año es un poquito más, pero bueno, eh, equivale a unos 10. Que que la moneda local de allí eh, entonces por 12 días que es lo que he estado yo eh, por 600 euros puedes estar muy bien muy bien alojado y tirar muy bien y cascarte un viaje estupendo pero bueno ya depende de cuánto esté dispuesto a pagar cada uno eh, tener en cuenta hay muchos controles de velocidad pero y son muy o sea yo a nosotros pusieron una multa por ir a 89 en una zona de 80 pero sí que es verdad que cuando te ven que eres español y tal o te la perdonan o te la dejan por 10 euros y la multa realmente muchas de esas multas eran mentiras, pero será un poco para rascarte el dinero luego peajes hay bastantes en la autopista está costera pero bueno son peajes de 50 céntimos 2 euros como mucho entonces tampoco luego para moverse eh, Puedes usar, comprar tanto una tarjeta de datos en el aeropuerto o usar un GPS que funcione sin conexión. Porque allí pues, no, no es como viajar en Europa, que puedes utilizar tus datos telefónicos de España. Y luego, a la hora de comer, eh, viene muy bien llevarse un poco de comida de España, sobre todo embutido, eh, metido al vacío. Cosa que no vas a poder encontrar allí. Para, porque en la mayoría de poblados es muy difícil encontrar dónde comer y... Y además te rompe mucho el día tener que abandonar la zona de Pajareo, que son zonas bastante remotas, para, solo para comer. Entonces, eso, comer se come de campo, es lo, es lo más cómodo, y luego ya los desayunos y las cenas pues que corran a cargo de los hoteles, que además se come muy bien y, y la comida de Marruecos merece la pena probarla. Eh, yo he estado ya tres veces, entonces lo que os voy a contar es un poco un, un mix de las tres veces. Eh, Por eso, igual veis a, a veces fotos que salgan con, con más o menos gente. La primera fue en 2018 con dos amigos. La segunda fue en 2019 que estuve guiando un grupo de palentinos. Y, y la última ha sido este año pasado, pero fue un viaje herpetológico, o sea, simplemente para ver reptiles. Eh, entonces, eso de esto último, casi no voy a hablar nada porque además eh, las, las zonas de una de pajareo y son distintas pero bueno, al final ves, se ven reptiles quieras o no y entonces haré pequeñas menciones de reptiles de vez en cuando y los objetivos eh, hay 47 especies eh, típicamente marroquíes que son, son objetivos principales de cualquier viaje El, yo me refiero a 45 porque dos pillan muy muy fuera de itinerarios, están en zonas muy remotas, eh, bueno una es la ganga de Leichenstein que es una ganga que realmente te vas a Senegal y está por todas partes, pero en Marruecos llega muy por los pelos, y está solo en unas gargantas muy remotas del anti Atlas y entonces, y encima es una zona que donde no hay alojamientos, es muy complicada de, de andar. Y luego el torillo andaluz, que está en la costa, en una plantación de melones concreta, pero o tienes enchufe o es imposible entrar allí. Luego, otro que nunca es el papamoscas del atlas que es un poco más grande que el nuestro y con más extensión de blanco en el ala y en la frente pero yo he estado hasta finales de abril como muy, lo más tarde y este bicho hasta que no empieza mayo no empieza a llegar por las montañas de Marruecos. y otra un fracaso tras fracaso estrepitante estrip es la plinia desértica que es como un buitrón del desierto que no ha habido manera a pesar de tener 50.000 ubicaciones eh, y eso es lo que da entonces el itinerario de Pajareo es básicamente este eh, o sea, lo más al sur que se llega es Agadir aquí está Merzuga que es el ya desierto Sáhara auténtico y Tánger por lo más al norte, aunque Tánger te los puedes saltar si encuentras una buena oferta directamente a Rabat, te ahorras todo este cacho buenas y bueno, estos son los sitios que yo eh, donde yo recomiendo pararse a dormir. Pero bueno, eso lo voy a ir desglosando más adelante. Y bueno, las fuentes de información son básicamente estas: Cloud Builders, donde la gente sube, la gente que viaja, se hace un, en un documento un resumen de su viaje con indicaciones y tal. Y hay un montón de, de reports de gente que sube, que comparte sus experiencias ahí. Y luego IBERT, pues la fuente por excelencia hoy en día. Y ahora ya pasamos a la crónica. Eh, bueno, el primer día, si aterrizas en Tánger, es básicamente un día de conducción. O sea, vas de Tánger y conduces directamente hasta, hasta Zurú, que está en las estivaciones del Atlas. Es una zona no especialmente escarpada, pero bueno, está en altitud y, y se nota. Entonces, normalmente llegas ya de noche, porque es una kilometrada, creo que lo pone ahí, son... Ay. Ah, sí cuatro, horas, sí, cuatro horas, cinco horas, y sí. nos llegas. Entonces, bueno, estos son bichos que están, estaban en el jardín del alojamiento cuando llegamos ya de noche, que es una, bueno, una ranita meridional y un sapo muruno. Bueno, entonces ya en el segundo día, pues ya te levantas de arru y bueno, casi que voy dándole ya para, lo voy diciendo sobre la marcha. Eh, el club ecuestre del Valle en donde nos quedamos a dormir, que al, no voy a hacer mucha referencia a los alojamientos, pero en este sí, porque aparte de una estatua muy hortera, tiene, por, pues, tiene bastantes bichos por, por los jardines. Entonces te levantas y ya desde la habitación estás escuchando a los bulbules naranjeros cantar. Realmente en casi es un bicho súper frecuente y en casi todos los lados... Eh, eh, está, es un bicho súper urbanita también, pero también está en el campo y no es el más bonito del mundo, pero igual sí tiene el canto más bonito de, de Marruecos. Y estos son, o sea, los desayunos que van incluidos en el hotel son súper abundantes y es, son en todos lados igual, pero bueno, te viene con té, leche, eh, tortitas, eh, son bastante completos. Y aquí ya vamos a, a la mandanga. Eh, la primera parada está pegada a Zru. Y es un bosque de cedros del Atlas, que en España se utilizan como árboles ornamentales para decorar paseos, pero está muy chulo ver un bosque natural de, de, estos, de, esta, de estos árboles. Y bueno, eh, la idea es aparcar junto a un puesto muy famoso de, de venta de fósiles, que es este, este cruce, y aquí meterse un poco por el, por el bosque. Y una de las cosas más interesantes que tiene es que hay macacos de Berbería, que son los macacos de Gibraltar. Pero bueno, que aquí son, son endémicos del, de los bosques del Atlas y eh, nada más, un endemismo marroquí y está en peligro bastante serio de extinción. Entonces, hay una poquit unos poquitos ejemplares que van donde la gente y saben latín y te cogen comida y tal, pero bueno, la mayoría están en el bosque y son bastante tímidos. Y aquí tenemos, o sea, he dicho que había 45 especies de interés, pero también hay varias subespecies de interés que visualmente también son muy chulas. Una es el pinzón vulgar norteafricano, que como vemos se parece más, ligeramente a nuestros pinzones vulgares, pero tiene el pecho mucho más pálido y tiene la cabeza y la espalda completamente azules. Y luego las hembras son igual que nuestros pinzones corrientes tenemos un macaco con un pinzón norteafricano y estos son los macacos que os decía que están metidos en el bosque es donde están los grupos familiares con las crías y es bastante ya complicado aproximarse a ellos porque enseguida recelan eh, aquí hace bastante frío ¿eh? de hecho aquí no se llega a apreciar pero estaba nevando, mucho viento y era un poco insufrible estar allí la segunda vez que estuve bastante más cómodo pero esta vez fue muy, un poco dura y lo que se busca aquí en el Bosque de Cedros, ornitológicamente, el objetivo principal por la que haces una parada, es que hay pito de levallant o pito bereber, que es como una versión un poco descafeinada de nuestro pito real, pero que es, es complicadillo de sacar, pero bueno, hubo hubo Esto es un cuervo de la subespecie de allí, sin más. siguiente parada, ya vas metiéndote más al sur, abandonas el, los bosques de láteos y ya te introduces en una estepa, una alti, un altiplanicie en la que se sigue haciendo bastante fresco y hay un lago de montaña, que es el lago de Walmalnes y Diadli, en el que hay que hacer una parada sí o sí. Porque bueno, aparte de tener cosillas como cercetas pardillas, que llama la atención que aquí sea tan escasa, pero allí es relativamente frecuente y encima están en, en alta montaña eh, sino porque aparte de esto, colirrojo de ademado es uno de los pajarillos más representativos de Marruecos, un bicho guapísimo que todo el mundo quiere ver y que es súper frecuente es, y encima ocupa hábitats parecidos a nuestro colirrojo tizón, o sea, puede estar en zonas escarpadas, puede estar en costa pero suele evitar el desierto puro y duro bicho muy guapo, diademado es por, por la banda esta de la cabeza que le hace como una diadema a lo largo de la cabeza y lo interesante de este sitio es que al lado del lago hay unos prados unas praderías encharcadas en, que suponen el mejor sitio de todo Marruecos para observar Tarro Canelo que en España es una, bueno, la península es una especie exótica, más ahora, pero realmente en África Canarias incluida es una especie autóctona y, y bastante chula de ver encima en esta época les pillamos en el celo y están todos los machos siguiendo a las hembras, acosándolas está muy bonito de ver y, y ves bastantes bichos, puedes verte 40 bichos tranquilamente, siempre en parejitas ¿Ves? Pájaro muy chulo Luego seguimos un poco para el sur y ya nos metemos en la estepa y encontramos empezamos a ver las primeras collalbas de Sibon que es la versión de la Coyalba gris en Marruecos, que es como nuestra Coyalba gris, pero con la garganta negra. Y ocupa los mismos nichos que la Coyalba gris. O sea, puedes encontrarlo desde costa a alta montaña, estepas, pero ya en desierto puro y duro, bastante complicado. Por eso a lo largo del viaje no se ven tantas. Seguimos para el sur, en la, en la altiplanicie esta, y vamos al Plató de Lariz, en Zaida. Y bueno, este simplemente es una parada que pilla medio camino, que la utilizas para comer, básicamente. Pero está muy interesante porque es uno de los pocos sitios de Marruecos donde hay alondra ricotí, que está todavía más amenazada que en España. Y bueno, alguna cosita más como terrera marismeña y, y las primeras collalvas desérticas del viaje. Que esto es un objetivo marroquí. Bueno, lagartija rugosa, una anotación sin más. Y luego ya... Eh, abandonas la planicie para eh, eh, remontar el medio atlas, o sea, tienes el atlas la altiplanicie y de, por debajo flanquea el, el medio atlas y esta zona pues bueno, eh, sin más paisajísticamente, pero estaba muy chulo porque estaban los milanos negros en plena migración y les veías reventados volando a ras del suelo intentando remontar la montaña y aquí simplemente en la zona más alta hicimos una porque uno con los que viajaba era anillador de tuerto y le interesaba ver el todo de la subespecie de allí, que es un poco más apagadito que el nuestro. Vas abandonando el medio atlas, ves eh, más coyalvas desérticas, que la collalva desértica se parece mucho a nuestra collalba rubia, solo que es más, nuestra collalba rubia es como más blanquecina, el amarillo, vistas más ocre, luego tiene esta franja negra que une el negro del ala con el negro de la garganta y luego bueno las axilares negras y luego la cola que es completamente negra no como nuestra collalba gris bueno o la rubia que tienen esa cola blanca con la típica T invertida negra y ya nos llega se va acercando la noche y llegamos a las gargantas del cif del río Cid, que es este que va por aquí y concretamente se hace una parada en el puente de, en el túnel del legionario aquí hay un una boca de túnel y justo encima hay una colonia de vencejo moro, que está con, pequeñito, con la cola cuadrada y con el obispillo blanco y que le usurpa los nidos al, al avión común. Y llegamos a Rachidia eh, donde dormimos. Alojamientos como este te pueden costar 15 euros la noche o sea. Y es de los 15-20 euros y es de los caros. O sea que, pues os digo que es muy económico. Eh, viaje en condiciones sin, sin vivir miserias bueno siguiente día, te amaneces en el alojamiento y habitualmente pues lo que digo si no son bulbules pues tienes escribanos saharianos eh, en la puerta de, de la habitación y, y empiezas allá a ver las primeras collas bélicas o collas negras de Brem solo que obviamente tiene este capirote blanco que llama mucho la atención y lo mismo, no tiene la T invertida en la cola sino que tiene simplemente una pluma negra central, sin el borde negro más escribano sahariano el escribano sahariano, o sea, hablamos mucho de que nuestro gorrión es casero, pero el escribano sahariano es un bicho que se te mete hasta en la cocina y, y aquí estamos en el comedor, dentro de, del alojamiento, y aquí tenemos un escribano sahariano dentro del comedor que de hecho este bicho tenía un nido en la cocina o sea, antihigiénico, sí, pero para que se vea que es muy descarado y muy, muy casero entonces ya, vamos yendo un poco hacia el sur y haciendo así un poco paradas aleatorias conviene hacer paradas aleatorias de vez en cuando porque siempre se ve alguna cosa y ya están aquí las terreras saharianas es una terrera, bueno con una terrera bastante grande jaspeada y, y que es una bruta, caza a jecos y la leche como se ve ahí un bicho muy chulo, marroquí y eh, aquí vas de Rachidía hasta el propio Risani que está al sur es un, es un día largo este y lo vas recorriendo todo a lo largo del río Cid eh, que es todo un palmeral está encañonado por un cañón y en el fondo hay un palmeral y eso le da bastante vida a este transecto del viaje. Lo mismo, en casi cualquier parada de pueblos, pues vas a ver escribanos saharianos. Eh, ardillas de tierra o ardillas moruna, que te llaman la atención porque pegan chillidos como las marmotas, que parecen rapaces a veces, pero te fijas y es una, una maldita ardilla que te ha puesto los pelos de punta. eso Collalbas yebélicas, también una collalba, pero muy casera, hace los nidos en las propias casas y tal. Y ya metiéndonos en el palmeral, pues bueno, tenemos zarcero pálido, que no tenemos aquí. Eh, las primeras tórtolas anegalesas, que les encantan estos ambientes de, de vegetación, de palmeras. Esta es una tórtola europea, pero estaba en paso migratorio. Y eh, los, los ríos no abundan casi nada en Marruecos. Y conviene bien mirarlos porque hay una subespecie de interés aquí, que es la subespecie de la bandera blanca, la subpersonata, que es la subespecie norteafricana. Que es como nuestra bandera blanca, pero la cara, en vez de tenerla blanca entera, se la adornan esa serie de franjas negras que le cruzan en la mejilla. Y que es una especie candidata que en un futuro cercano se separe como especie independiente. Y bueno, siempre se ven más cosas. Tenemos aquí cigüeñuelas garcetas, solitejos chicos, todo bichos en paso que aprovechan en un desierto, aprovechan esos corredores naturales hacia el norte para, para migrar. Tenemos más bulbules en la ribera, eh, alcaudones comunes en paso migratorio, alzacolas rojizos, zarcero bereber, otro bicho muy chulo de allí, aunque también lo tenemos en el sur de España, pero muy fácil de ver allí. Y la perdiz moruna, que no es demasiado frecuente, pero, pero ahí está. Eh, un poco bastante más tímida que nuestra perdiz común, roja. Y bueno, ya los palmerales, ya empiezas a ver cosas ya más interesantes a la medida que te vas hacia el sur, como es el abejaruco persa. Con y bélicas a lo largo de la carretera. Y en Horf es un sitio en el que dediqué varios días. A cuenta de buscar la pirinia desértica, el buitrón este que no hubo manera, porque como nos quedamos a dormir un poco más al sur en Risani, pues vinimos un montón de veces, pero bueno, eh, no pasa nada porque se ven otras cosillas. Bueno, aquí hay terreras comunes en paso migratorio, mosquiteros ves por todas partes, tanto comunes como papialbos. Y bueno, aquí hay eh, alcaudones norteños, que no están en España, y en, en Marruecos hay dos subespecies, la elegans, que es la de interior, y luego la algeriensis que es la costera primeras alondras ibis un bicho el típico bicho que si piensas en marruecos te viene a la cabeza guapo asequible luego terrera colinegra que la fenología hay que tenerla muy en cuenta porque mi primer viaje eh, fui la primera semana de abril creo que fue y no vi ni abejaruco persa y vi en todo el viaje solo dos dos torreras colinegras y, y sin embargo, yendo a finales de abril, pues vi bastantes a persas, y Terrera Cruz Negra no solo vi, sino que vi un montón. Fue el audio lo que más vi. Entonces, siempre conviene un poco retrasar un poquito a finales de abril el viaje. Eh, un canto muy bonito, por cierto. O sea, la Londra Ibis tiene un canto que se asemeja a la Londra Ricotti, si todos lo tenéis en mente, y este tiene un canto también muy parecido, que realmente, si vas buscando a Londras Ibis, eh, te despista bastante este bicho. Y bueno, este es un pozo de agua que había por allí, en el que acudían a beber bastantes bichos, como camachuelos trompeteros y, y bueno ratas obesas o giros gordos, que son unas, unos gerbos gigantes que hay allí. Y luego en el propio pozo criaba una pareja de collalvas diabélicas, que son muy descaradas, como podéis ver. Y antes de nada, pues fuimos a visitar unos cortados donde cría una pareja de, de búho desértico que realmente la segunda vez ya fui a tiro fijo pero la primera vez simplemente tenía una idea aproximada de dónde estaban no tenía mucha idea pero apareció un grupo gigantesco de, de críos que venían del pueblo anterior siguiéndonos y, y gracias a ello vimos el búho porque lo tenían perfectamente fichado de hecho hoy en día vas y y es imposible librarte de ellos, o sea, o sea, en el buen sentido, porque cualquiera que vaya allí ya van ellos a decirles dónde está el huevo, a cambio de dinero. Claro. Allí en Marruecos nadie hace nada gratis. Ni te, ni te ayudan a salir de un callejón gratis, ni te enseñan nada gratis. Ni te dan a probar nada gratis tampoco. Entonces, bueno, allí hay cuervos de, ser, los, cuervos de que es como nuestro cuervo grande pero es pardo, aunque bueno aquí engaña la luz que es ya del atardecer pero es, se nota que es pardo y, es y el sonido es como un cuervo escacharrao eh, hay al borní allí y finalmente el búho que es como nuestro búho real pero un poco más pequeño y color, color arena aquí están todos los cuervos acosándole Bueno, y aquí se ve que realmente, comparado con un cuervo de Sertícula, que tampoco es un cuervazo, pues bueno, tiene una diferencia de tamaño. Estamos con los chavales antes de cobrar. Y ya yéndonos para el alojamiento en Risani. Un sitio cómodo, pues si se si quiere hacer la compra o lo que sea. Muy buenos alojamientos y, y muy buena comida. Y bueno, por allí, pues apuntito, un apunte en. Herpetológico, pues es de las zonas más al norte donde se puede encontrar eh, víbora cornuda y lo mejor es ir de noche con la linterna muy baja a ras de suelo para poder ver los rastros que dejan en la arena. Entonces vas siguiendo los rastros, que son líneas como muy paralelas porque no avanzan como serpientes, van como haciendo así con el cuerpo que es lo más cómodo para avanzar por la arena y siguiéndolo pues llegas al, al bicho. También hay jeco cantor, un geco que le gusta mucho la arena. Por eso, es que la arena, no hay mucha arena en Marruecos, entonces donde la hay es especialmente al sur. Y culebra acabadora, también hay allí. De la, esta sí que es la población más norteña y bueno, se ve que tiene, aquí vemos que tiene eh, una escama gigantesca en el morro, en forma de cuña, para avanzar, abrirse paso a través de la arena. De hecho, cuando la sueltas, lo primer, el primer instinto que tiene es meterse bajo la arena. Eh, siguiente día. Eh, este es un día sin muchos kilómetros de viaje, simplemente movernos alrededor del, del alojamiento eh, en Risani. Entonces, bueno, hay unos cortados ahí a 10 minutos que están muy chulos. Hay, car... hay Camacholo trompetero. Hay cuervos de un sitio muy chulo para verles. Ya veis que es más marroncito, Avejaruco persa. Un bicho realmente alrededor de Risani también hay muchas plantaciones de palmeras y tal, entonces seguramente sea es concretamente Risani el mejor sitio para, para ver este, este pájaro, que además es una preciosidad y, y bastante confiado, al final como nuestro abejaruco europeo. Curruca de Tristram, que no solamente he conseguido ver esta hembra, pero el macho es bastante más bonito, y es como, el macho es como un híbrido entre curruca rabilarga y curruca carrasqueña, y, y realmente tiene los mismos hábitos que la curruca rabilarga realmente donde es más fácil es verlos en matorrales, un poco de montaña y así pero bueno, como una montaña tampoco vas con demasiado tiempo para hacer paradas y tal eh, pues tampoco tienes tanto tiempo para buscarla y la encontramos aquí de, de Potra bueno, ese cortado hay una aquí es, esto es un nido de halcón Borní que está la madre, aquí se ven unos plumoncillos de, de los y aquí está el macho vigilándonos, que luego nos deleitó con un, un lance a unas palomas. Pues es, un, es un pedazo de halcón, de hecho, caza mamíferos también, ardillas y tal. Y eso es súper blanquecino, muy, una preciosidad. Bueno, mariposa tigre, que es la versión africana de la monarca. Y bueno, siguiendo por los alrededores de Risane, pues eso, ves... Esto es una ubicación de plinia desértica, pues es, zonas de arbustos aisladas, pero bueno, se ven alcaudones en migración, cientos de alcaudones en migración. Y las primeras puestas de terreras, saharianas y colinegras, etc. Y bueno, más abejarucos, más bulbules, más alzacolas. Tiene bastante vida Rissani en sus alrededores. Y aquí volvemos un poco, como pillaba al lado, pues volvemos a las tierras del Forf que es donde el pozo este que vimos antes donde vivan los camacholes y bueno más terreas colinegras, más collalbas yebélicas. esto lo pongo una comparativa porque si ves esto puedes pensar que estás viendo una collalba negra porque no tiene el, el capirote blanco como el adulto y es que los pollos hay, hay collalba negra en Marrocos, por eso hay que tenerlo siempre muy en cuenta, pero bueno, simplemente fijándose en lo de la cola, que solo tiene negro en la barra central y no tiene el borde, pues ya es fácil reconocer que es una cuella al Valle Bélica y que no es una negra, un jovencillo en este caso. Bueno, por la noche, pues bueno, ves en las acacias, pues ves currucas, carrasqueñas poli rojos reales, todo mucho es en migración, siempre es un azal. Y ya este viaje ya es un poco, este día ya es un poco más movidito porque en primer lugar vas a Merzuga, que es seguramente el top del viaje en lugares, es la única zona de dunas de saharianas auténticas en Marruecos y después de eso ya pues te chuparse un viaje bastante largo hasta el siguiente alojamiento. Estamos en Erg Chevi, Erg significa duna. Y aquí hay varias especies en este sistema dunar que solo vas a ver aquí en Marruecos. Entonces es un día para tomárselo con calma y para disfrutarlo también. De hecho hay que pedir... Te tienen que llevar en un todoterreno porque si no es imposible moverse por ese ambiente. Aparte de que te desorientas un montón porque es todo, todo igual. Entonces, primer objetivo. Gorrión sahariano. Es un gorrión, es un passer, pero es entero grisáceo. Y está muy... Está jodidillo porque está expandiéndose mucho el gorrión común por allí y lo está desplazando. Pero bueno, nunca fue, nunca es especialmente abundante. Y suele estar eso, en el entorno de, de las cuatro cabañas que hay por ahí, y jaimas que hay por ahí sueltas. Este es el macho, que es el grisáceo. Y la hembra que es color arena, entera, uniforme. Y esto es un nido de gorrión... Sahariano, que es una hacen una bola como el borreo moruno. Un muy, muy, muy chulo. Siguiendo por las dunas, pues bueno, tenemos más cuervos desertícolas, alondras ibis, aquí ya se empiezan a ver en. Ya estás en el sur total de Marruecos y empiezas ya a verlas en abundancia. Un pájaro, lo mismo, descarado, grande, espectacular, bonito, muy fotogénico. Terreras colinegras más alondras ibis un pajarazo ¿eh? y sobre las 11 de la mañana es cuando bajan a beber a, a un charco de menos de la mitad de esta sala bajan cientos de gangas a beber y allí lo que tenemos es en primer lugar ganga moteada que es esta que tiene un poquito de negro en el pecho bueno aquí las veremos mejor esto tiene, tiene la garganta, es tono general verdoso, con la garganta anaranjada. Y es moteada porque tiene, las hembras, que son estas, tienen, a ver si eso, tienen manchas redonditas por todo el cuerpo. Y eso, el resto del cuerpo, eso, cuerpo verdoso, garganta. Y también está la ganga coronada, que podemos comparar es más castaña, mientras que esta es verdosa, esta es castaña. Tiene como un montón de lágrimas claritas y bueno lo que no tiene motas la hembra es simplemente un jaspeado pardo y el macho tiene pues la banda esa negra por la delantera de la cara que no tiene esta esta es bastante más escasa o sea si igual por cada 200 de estas ves 50 coronadas seguimos y un bicho que a veces lo ves a la primera, a veces te hace sudar hasta el final. Es la curruca sahariana, mucho que eso. Igual que el gorrión, se lo puedes ver aquí en todo Marruecos. Y nada, una curruca muy chula, con una mirada espectacular y un color en general arenoso que va a tono con el, el ambiente que le rodea. Bueno, hay lagartija en Berzuga, que es endémica de aquí. La gama de Bond. Y bueno, vas avanzando y vas viendo muchos bichos, alondras ibis, collalbas desérticas y luego bichos en migración, como zarceros de todo tipo, eh, lechuzas campestres, cernícalos primilla, haciendo parada en las dunas. Eh, corredor sahariano, por supuesto, eh, que no solo lo hay en Canarias, sino que está en toda la zona sahariana de, del norte de África. Y nada, un bicho que muy chulo se ve más a lo largo del viaje, pero en este lugar como vas siguiéndolos con el coche más desde un vehículo, se suelen aguantar más el objetivo o sea otro bicho que solo puedes ver aquí el Sotacabras eso, le gusta aquí hay que pagar a un guía o sea, vas con los del todoterreno pero ellos le dan una pequeña comisión a un pastor de cabras de la zona que la mañana anterior pues ya te los vas fichando donde están dormidos para que cuando llegue el coche con, con ornitólogos pues vayan a tiro fijo aquí un poquito más cerca y lo que hace es eso siempre están a la sombra pegados a algún arbustillo y a veces están más escondidos bueno, y a veces están un poco más separados pero siempre es lo mismo entre el sol y sombra de algún, de algún arbusto y eso, esto es un bicho si el top del viaje, uno de los, de los top. Y ya hay un bicho que... Más camachulo de trompetero. Que puede ser más fácil de ver, más complicado. Para mí me parece complicado. Pero el turdoide rojizo. Que no tuve narices a verlo por cuenta propia en ninguno de los viajes. Y en uno de ellos ya me tuvieron que llevar aquí en Merzuga. A una plantación de de no sé qué es esto, de, de palmeras para bueno un pequeño oasis, es un bicho que le gustan mucho los, los oasis es un pájaro grande con unas patazas porque al final hace mucha vida terrestre también y aquí no se aprecia pero tiene los ojos azules aquí está con una larva gigante de algo y es un bicho que bueno este yo valoro mucho el poder verlo Y bueno, allí pues allí mismo en Merzuga, que en el Hotel Yasmina, que es el que hace los recorridos en todo terreno, pues puedes comer perfectamente, echar la tarde. Tienen una estación de anillamiento bastante fu eh, fuerte que van españoles a anillar allí y todo, porque tiene una zona una pequeña laguna con vegetación al lado y ponen allí las redes y cae de todo, radiomarcan zarceros bereberes. Esta, la tarde o después de salir al viaje y, y para comer también está muy bien. Que en, Mar en Marruecos no te recomiendan comer verdura porque la limpian con el agua de allí, que es un poco como es, con sus nematodos y su tal. Pero aquí comimos y no, no, no siento nada mal ninguna de las veces que, que he ido. Y ya abandonamos Merzuga, pero antes está la laguna de Merzuga, que está ahí en medio de eh, puertas de las dunas. Y es una pedazo de laguna descomunal y simplemente por el hecho de estar donde está, aislada del mundo, pues cualquier bicho que pase por allí eh, acude. Y es un bicho muy chulo para o sea, es un sitio muy chulo para, para observar. A ver, sobre todo hay miles de flamencos en medio del desierto. Hay tarros canelos. Y eso, aparte, pues, bichos en paso, ciboñuelas, pagazas pico-negras, eh, chorritejos patinegros. Y luego ya ponemos un viaje de cinco, el siguiente alojamiento, que está en Boumalnedades. Cenas, porque te lo mereces, y duermes. Entonces... Eh, bueno eso despiertas en maledades siempre si no es un bulbul es un escribano sahariano el que tienes junto a la ventana que vemos junto a su compañero el gorrión los dos bichos más caseros de, del mundo y aquí lo que se va a hacer vuelvo para atrás un segundo para allí al fondo en esa esplanada que se ve desde el alojamiento hay un pueblo una aldea que se llama Tagbilt. entonces hay dos eh, formas de llegar hasta allí que no llegas porque no te interesa, pero hay dos rutas. Una se llama el, la, el camino viejo, el Old Tagdilt Track, que es una pista de tierra bastante mala, y luego está el camino nuevo, que es la carretera asfaltada que se llama el New Tagdilt Track. Y entonces, se hacen los dos es lo que vamos a hacer en este día. Entonces, primero se hace uno y luego se hace otro porque por cada camino hay bichos un poco diferentes. Bueno, hay mucha mierda en Marruecos. O sea, tienen bastante poco cuidado y no cuidan ni los pocos arroyos que tienen ni nada. Hay muy poca educación ambiental allí. Y es horroroso vayas donde vayas. Bueno, aquí estamos en el New Tagdil Track. Muy cómodo, asfaltado. Y aquí, bueno, vimos la primera calandria picogorda del viaje. Bastante mal vista, aunque luego veréis fotos mejores. Eh, collalba roja, un bicho que a mí me, me encanta. No es la más rara de Marrocos, pero para mí es la más bonita. Es una collalba tricolor, con la cola roja, preciosa. Un bicho muy distinto a cualquier otra collalba. Y esta es la hembra, que es color arena. Contrasta mucho. También es bastante única entre las collalbas, la hembra. Alondra ibis, nuevamente. Aquí con el pollito volandero. Collalba desértica, nuevamente. Lo que digo con la bandita esta negra que le conecta la cara con el ala y la cola negra. Y está la hembra preparando el nido. Y aquí estamos pues cruzando de la zona asfaltada a la pista vieja. El, otro, el track. Y aquí pues la zona es mucho más tiene bastante menos vegetación que la anterior, es más plana, entonces se ven otros bichos por, por, por, por, como el corredor sahariano nuevamente. Bueno, mucho, precioso, súper pulcro. Coujadas montesinas hay allí. Más alondras ibis, haciendo el display. Esto es para que veáis el aspecto de la pista vieja. Y eh, alondra cornuda sahariana. Hay dos alondras cornudas en, en Marruecos. Una es la sahariana, que es de, tiene la cara blanca y es de ambientes desérticos absolutos. De las zonas más duras que pueda haber. Y luego está la alpina, que es la de cara amarilla, que es la que está en, en todo el mundo. Está en el norte, en, en Norteamérica, en Asia, en las montañas de África, menos en las montañas de la Europa mediterránea. También en todo el mundo, menos aquí. Pero bueno, este bicho es muy. Aquí está el macho cortejando la hembra con los cuernos para arriba. No, un bicho que aguanta unas condiciones brutales de temperatura y precioso y aquí junto al pueblo donde dormimos pues hay un vertedero horroroso que te quema la pituitaria en cuanto te acercas lleno de perros asalvajados eh, bueno, van milanos ahí pero bueno conviene de una paradita porque bueno, bueno, bueno esto es una cobujada magrebí que es como, antes era subespecie de la cobujada de aquí pero ahora la han separado como especie propia y, pero son iguales o sea, no, no tiene más no es un objetivo muy así ¿sí? y es lo que decía, en el basurero este aunque queden sea una pena cómo quedan las fotos y la estampa que te llevas del bicho pues es el mejor sitio del pack track donde puedes ver eh, calandria pico gorda realmente de los pocos sitios donde la puedes ver en Marruecos, asegurarla por lo menos eh, un bicho guapísimo. Este es un bicho que yo tenía claro que quería ver cuando fui a Marruecos. Y bueno, yo la vi en el, en el tiempo de descuento antes de marchar del sitio, pero ahí está. Y luego, antes de ir al siguiente alojamiento, eh, si te da tiempo, puedes hacer meterte por dos desvíos. Uno te lleva a las, a las gargantas del Todra, que es un sitio donde la gente suele parar mucho a buscar curruca de Tristram que la que vi, yo solo vi una hembra que puse antes, pero yo no la vi, eché una tarde aquí entera y no la vi. Pero bueno, está chulo porque, aparte de ser brut, aquí no, no consigo captarlo en esta imagen, pero las paredes son abrumadoras, es un sitio muy chulo, de hecho van turistas allí. Y aquí también hay avión isabelino, que es como nuestro avión rockero, pero versión marroquí. Pero también hay, hay avión rockero allí. Entonces hay que mirarles un poco con lupa. Nuestro avión rockero tiene coberturas oscuras y este las tiene de pálidas. Pero bueno, ves otras cosas. También hay riberas, hay palmerales, les la senegalesa, busardo moro, que a diferencia de nuestro busardo ratonero, es bastante escasito. Cuesta ver ratoneros en, en Marruecos. Eh, es un bicho muy, muy chulo también, el busardo moro. Y si no quieres parar, tienes otra alternativa que son las gargantas del Dades. Que bueno, son menos espectaculares, mmm, las ve menos gente, pues asegurar menos la curruca, pero bueno, ahí tiene este fondo de valle tan chulo que, que, bueno, hay herrerillo africano, como nuestro herrerillo, pero con las facciones de la cara negras en vez de azules. Y esto es un nido. Y bueno, por el fondo pues ver más Muchos pajarillos en paso, ves zarceros, ves. Vi un chotacabras cuyo rojo también en paso allí. Está bien. Para una paradita y echar la tarde. Eh, bueno, siguiente día. Ya nos vamos hacia la costa. Es un viaje, el, igual el viaje más. el transecto más largo de todo el viaje. Pero hay una parada en las cárcavas de un pueblo que se llama Merzgane. Que este, no es una localidad típica, pero la encontré yo por Iber. Fui a probar y. Y triunfé. Es de los pocos sitios donde hay Collalba Magrebi en bueno en Marruecos y en, y, en, y en poco más, porque es un bicho que está allí en pocos más sitios. Es, todas las Collalbas son fáciles de ver, menos, menos esta, y es bastante jodidilla. Pero bueno, allí también hay eso ardillas de tierra o ardillas morunas. Eh, vas enredando por allí, ¿ves? Pues, pues, Camacho, he los trompeteros, Alconta Garote lagarto de cola espinosa, ves ves cosilla. Y, y bueno, de los pájaros que más mi ilusión me hizo ver, porque no contaba al 100% con él, pero bueno, ya volví una segunda vez y, en el segundo viaje y, y volví a triunfar, entonces entiendo que este sitio es bastante fiable, entre comillas. eso es una collalba eso, con media cabeza blanca, el pecho blanco, la espalda también blanca, entonces realmente negro tiene la mejilla y las alas, el resto es totalmente blanco. Eh, antes era, formaba la misma especie que la coyalba pía, que te encuentras en, más, en la zona de Arabia y tal, pero la separaron, y entonces esta queda como un en endemismo bereber. Que realmente las hembras son iguales los machos, pero las hembras sí que son bastante diferentes. Más terreras saharianas. A la terreras sahariana le gustan mucho eh, las zonas de laderas, zonas pedregosas, mientras que la, la colinegra, que es más chiquitina y más delicada, le gusta más la arena. Zonas llanas de arena. Flores del desierto, sin más. Y yo, el primer viaje que hice, íbamos un poco más apurado de día, solo fuimos nueve días, entonces no pudimos visitar la costa. Entonces, atajamos directamente hacia Marrakech a través del, del Atlas. Que bueno, no hay gran cosa, pero sí, lo mismo. Mucho paso de Milano, volando reventados a ras de suelo. Y ese día pillamos un paso muy bueno de Carracas. veías Carracas posadas en casi cualquier poste del Atlas. Pero bueno, lo bueno es eso. Continuamos hacia la costa. Atravesamos, eso. Aquí hicimos una parada en una dehesa de Arganes, donde saca el aceite de argán. Eh, simplemente para comer poco antes de llegar a, a Gadir, que es el, nuestro siguiente destino y el destino más sureño de todo el viaje. Entonces ponemos allá a comer. Y aquí empiezas a ver ya mucho interesante que es la urraca magrebí, que es como nuestra urraca, pero es un poco más pequeña, tiene bastante menos blanco en el ala y tiene una zona de pellejo eh, pelado detrás del ojo, donde la piel es azul brillante. Pero bueno, hay mejores fotos luego. ¿eh? También es un ambiente muy chulo para ver víbora del Magreb, que es seguramente el, el ofidio más odiado por los marroquíes, porque es un, aparte de ser relativamente frecuente, le gusta mucho, o sea, convive muy bien cerca de... Y la odia a muerte. Y es una víbora que alcanza 80. Entonces está bastante perseguida. Bueno, llegamos al Parque Nacional del Sous Massa, que es una desembocadura de un río. Bueno, hay tortas señalesas. Entonces, es una zona de duna costera, matorral, muy chula. Y es el único sitio del mundo donde todavía queda eremita. El ibis eremita, lo conoceréis, que está en Tarifa, y hay cerca de Cádiz. Hay una colonia introducida que todavía no, no es capaz de tirar por sí sola. Pero bueno, las últimas colonias del mundo. Dan en este parque nacional y es el único parque nacional o natural o lo que sea en Marruecos donde se toma la conservación realmente en serio, porque bueno, también les llega el dinero de Views Life de Europa. Bueno, aquí hay un bicho muy chulo que es el Chagra del Senegal, que le gusta mucho el matorral costero, es como una mezcla entre arrendajo y alcaudón, pero que a la vez también eh, ratonea mucho por el suelo. Muy chulo. Y no siempre lo pone fácil. Aquí estamos en la desembocadura. Pues bueno, ves aves acuáticas, ves flamencos, pero también ves águila pescadora, águila perdicera. El geco de Agadir, que es endémico de aquí, es un geco de nada, de esto, de un dedo de largo. Alcaravanes, hay ¿eh? buena costera. Y las colonias están fuera de o sea, la mayor parte del parque está restringido eh, entonces las colonias están en zonas donde no puedes verlas pero bueno a última hora o, o, te, o tienes la suerte que vas con el coche y te encuentras algún ibis comiendo junto a la carretera o si no pues bueno a última hora plantándote frente al mar pues puedes ver a los ibis eremitas eh, cruzando volando hacia las colonias que es donde duermen esta es la única estampa que tengo de ellos de marrocos pero Hombre, ver esto, este pedazo de bicho, que es el mayor tesoro del norte de África, en un ambiente así, en una puesta de sol allí en Marruecos, pues tampoco tiene precio. De noche, pues eso hay. Más sapos morunos, como el del primer día. Hay geco de casco. Tiene ahí como el casquito levantado, como si fuese un. ¿Cómo se llama este? Triceratops. Y Agadir también es la zona más al norte de Marruecos donde llega la, la víbora bufadora, que tiene una distribución muy costera. Está bien, metro y medio, metro ochenta. Geco elegante del norte, pero esta es la zona de la zona más al sur donde hay, y, y en el sur tienen este aspecto más pálido, en el norte son más rojizos, oscuros. Y luego las cervalus, que son unas, unos arañoles así, espectaculares, que cazan gecos de noche. O sea, impresionan un montón pero son espectaculares ¿eh? y bueno al día siguiente pues nos levantamos en agadir volvemos a visitar el parque nacional de sus masa por lo que pudieses ver bueno hay cormorán grande de la subespecie de allí que es como el nuestro pero tiene la cara y el pecho esto es un adulto esto no es un joven el adulto es así con todo ese blanco en el pecho y la cara luego hay más alcaudones norteños, esta vez de la subespecie costera, la algeriensis, y también hay mochuelos que es saharai, Que aquí no parece mucho por la luz, pero es súper naranja, clarito, muy chulo. Eh, Lavanderas blancas de la subespecie subpersonata, con todo el entramado de rayas negras en la cara. Aquí tenemos un vistazo al ibis eremita. Y bueno, un sitio también muy chulo para ver con el rojo de ademado, que... Llegábamos ya mucho tiempo sin verlo desde que estábamos en el Atlas y, y que en la cuesta nuevamente vuelve a hacerse bastante frecuente. Bulbules, por supuesto, pero esto no hemos dejado de verlos en ningún momento y aquí no iba a ser distinto. Y nuevamente las Las Hurracas, urracas, lo mismo, tampoco se ven en cualquier parte. El poco mejor eso lo del az el pellejo azul brillante detrás del ojo muy poco blanco en el ala y ligeramente más pequeña que la nuestra. Esto es especie, no es subespecie. ¿eh? Esto es especie propia ¿eh? con todas las letras. Bueno, y este es un guía que bueno, allí te ofrecen, cualquiera te ofrece por dinero llevarte. Pero este era guía de verdad del parque y este no nos no pedía dinero. Y nos quiso enseñar un poco otra vez el chakra del Senegal. Y bueno, no lo vimos este segundo día, pero bueno, sí que nos enseñó las zonas donde están estos del matorral, que es donde hacen el display y tal. Estuvo interesante simplemente por eso, por cómo te explicaba la biología del bicho. Liebre, magrebí, con el rojo de ademado, pero esta vez la hembra, que no la habíamos visto todavía. escribimos a Sohariano. Y nada, volvemos, cogemos la carretera costera y ahora vamos ya hacia el norte. Vamos hacia Marrakech. O sea, un poco por el la costa y luego nos metemos interior a Marrakech. Y bueno, los postes de la, de la carretera, los postes eléctricos, pues a veces es posible ver pues algún, algún borni Esto es en octubre, por eso hay, esto es un joven, por eso podemos verlo. Si no, en abril no ves jóvenes, ves todo adultos. Ahora bueno, sí, un bicho muy chulo, ratonero moro, o sardo moro. Y bueno, esto es una paradita que está ahí cerca de Agadir en el que va a hacer un apunte herpetológico, pero tiene un sentido crítico después. Bueno, allí hay más coles rojos y ademados, alcaudones norteños, eh, androctonus, unos, unos escorpiones mortales. Y estas son unas cobras norteafricanas que rescatamos de un pozo. Estos son juveniles, pues el adulto es bastante más grande y el cuerpo es entero negro. Y esto, aquí... Simplemente le sacamos con la cofia desplegada aquí al principio, que estaba un poco más alterada, pero luego enseguida no hubo manera de que la volviese a abrir para las fotos. Y esto no lo digo por cualquier cosa. Lo digo porque una vez que llegas a Marrakech, eh, una cosa que es bastante popular allí, mucho en lo Marrakech, por cierto, que es la exposición de reptiles que hacen en la calle. Entonces allí te ponen, va gente que ilegalmente bueno, tampoco ilegalmente porque allí no está nada regulado, pero eh, saquea del campo un montón de reptiles, principalmente víbora bufadora y cobra, para exponerlo en las plazas. Y son bichos que, para que no tal, pues o le cortan los dientes, o, o les cosen la boca, o las atontan con cosas. Entonces es un espectáculo que igual me queda darle mucho bombo cuando vas allí. De hecho, aunque saques una foto con el móvil, te cobran por esa foto. Esta está hecho a escondidas y es curioso porque las cobras están siempre levantadas, siempre con la cofia desplegada y es curioso porque es muy complicado después de tantas horas estén todo el rato con eso levantado entonces seguramente les hacen algo, les dan algún producto o, o lo hacen de alguna forma para que... bueno, es maltrato animal y, y aparte de estas pues también se llevan, saquean culebras bastardas para que gente como este viejecín pues se la ponga, como no es, una, es una especie que no hace nada, porque se la pueda poner al cuello para los turistas. Estas cosas claro, no te las ponen. Entonces, que tampoco hay que darle mucho bombo ni mucho tal a estas cosas. Porque está todo en, están todos los bichos en unas condiciones deplorables. Y bueno, más crítica, pues lo mismo. Te venden tortugas moras que sacan del campo, camaleones que están esqueléticos pero por lo demás, muy, muy bien en Marrakech. Mucha, mucho ambiente nocturno y muy bien se come muy bien también. Y bueno, vale, eh, nos acercamos a la recta final. No sé ni cuánto tiempo de charla llevamos. Bueno, sí. Entonces, estamos aquí en Marrakech. Entonces, vamos a ir primero un par de horitas hacia el sur a, a una estación de esquí, que ya para ver dos pájaros que son... Alpinos totalmente, en alta montaña, subimos al, al Atlas al Alto Atlas y luego volvemos a Marrakech y hacemos hasta, hasta Casi-Rabat. Entonces, estación de esquí de Ukeimeden, se llama el sitio, con el rojo de ademado, también abundante en montaña. Esta es la estación, un, bueno, un pasaje bastante idílico después de... Y que te lo parece más después del desierto que te has comido durante nueve días. Todo muy verde y tal. Entonces, sales de la estación de esquí, eh, coges esta pista que te remonta, que avanza por los remontes. Coyalba de Sibon, por supuesto, como nuestra Coyalba gris, también le gusta la montaña. Y el primer pajarillo, realmente alpino, para mí, que soy un amante de las aves alpinas, pues era un objetivo principal, es el camachuelo al rojo, que es un camachuelo bueno no más, más que por el color, llama la atención porque es un pajarazo grande es un, pajar, es un fringido bastante tocho y bueno, no, tampoco tengo muchas fotos donde se vea el ala desplegada, pero bueno este ala rosita rojiza eh, es una preciosidad cuando lo ves en directo y, y cuando vuelan y es un pájaro tan alpino como puede serlo nuestro, nuestro gorreón alpino. Vive en la, eso, en la zona de cota de nieve. Es un pájaro súper chulo, súper interesante, más teniendo en cuenta que estamos en Marruecos. Aquí se ve un poco mejor el ala. Bueno, más coles rojos y ademados, geco diurno del atlas, lagartija del tubcal, que es un endemismo de allí mucha florecilla alpina cardenillo marroquí que es una mariposa endémica del atlas aquí tenemos otro pariente suyo que tiene el ala verde pero que también lo hay allí pero bueno este es endémico de allí y la cornuda la londra cornuda alpina que es un poco más complicadilla de ver que el bueno cada persona te va a decir lo mismo una cosa distinta que decir o sea, a veces algunos los bichos, a otros les gusta otro, otro más otro al final los bichos alpinos siempre te lo ponen un poco más complicado pero bueno, al final eh, dedicándole unas horas acaba saliendo este pájaro muy chulo, aquí vemos una hembra sin cuernecillos y aquí el macho que parece Batman un pájaro espectacular tanto esta como la sahariana son pájaros espectaculares y bueno, ya finalmente te das la vuelta, vuelves al aparcamiento disfrutas con unas chobas tanto pique rojas como pique igualdas y bueno vas bajando hacia en Marruecos no hay buitres pero curiosamente sí hay quebrantahuesos y en esta hay bastante bueno llegamos a rabat no llegamos a rabat porque es un, el infierno en la tierra para meterse con el coche pero nos quedamos en temara que es un pueblo que está al lado y te alquilan apartamentos muy buenos por muy poco precio y es lo más cómodo para para moverse desde allí sin Tocar ni rabat ni periferia. Eh, bueno, se llama Temarepol. Esto es un puesto de frutas que teníamos en la puerta cuando amanecimos. Entonces, en primer lugar, visitamos los alcornocales que están en, cercanos al campo de golf de Rabat, porque allí hay, bueno, hay pito de Lebayan también, aunque no conseguimos, le escuchamos, pero no conseguimos llegar a verlo. Pero bueno, también hay pico picapinos de la subespecie allí que aquí no conseguí una foto de pecho, pero en el pecho tiene una mancha roja muy grande, que no tiene el nuestro, así como diferencia piquituertos. Volvemos a ver el pinzón norteafricano, de cabeza azul, la hembra, que es igual que la nuestra. Y estos alcornocales, pues bueno, son muy buenos para ver tortugas moras. O sea, vas paseando y de repente pues ves una tortuga andando, o en una zona de arbustos ves un caparazón ahí rompiendo la silueta del de, de suelo. Puedo llegar a ver bastantes. Y ahí al lado también está el bosque de la mamora, que es el alcornocal más extenso del mundo. O sea, que yo no lo sabía hasta que fui allí, me, bueno, hasta que fui, no, hasta que empecé a investigar allí y tal, pues el alcornocal más grande del mundo está ahí en Marruecos y es, y es este. Y realmente sí que es extenso, da para perderse. Y es, hay más tortugas moras africanos, eh, etc. Eh, lo que nos interesa de esta zona cercana a Rabat es un bicho, bueno, es, la lechuza, es como nuestra lechuza campestre, pero con los ojos negros y el cuerpo color chocolate. Y en Sudáfrica eh, es un bicho bastante frecuente, es un bicho, una lechuza que cría en humedales, en las espadañas. En África es bastante frecuente, pero en el norte ya... ¿Qué pasa? En el norte de África solo hay 10 parejas en estos humedales costeros de Marruecos. Digo 10 parejas más o menos, ¿eh? pero vamos, que quedan o esas o menos. Y es, bueno, no tan tesoro como el ibis eremita o tal, porque al final, aunque se extinga aquí, eh, seguirá viéndolo en algún lado, pero Ay. es un bicho que merece la pena dedicar el esfuerzo porque está seguramente a punto de extinguirse ya en Marruecos. Entonces, uno de los dos sitios posibles eh, es este, el, la laguna de Sidi Bugaba. que bueno, es una marisma que está al lado del mar. Y, y bueno, la cosa es que la intención es pararse en esta carretera y hay marisma a este lado y marisma a este otro. Entonces, a última hora del día, puede verse cruzando de un lado a otro. Eh, no la vimos, pero bueno, este sitio, aunque no veas la lechuza, merece mucho la pena porque está lleno de de aves acuáticas de aves acuáticas interesantes en primer lugar bueno está lleno de moritos hay flamencos todos estos son patos colorados que está bueno está lleno de pollos yo hasta entonces todavía no había visto pollos de pato colorado focha moruna porrón pardo cerceta pardilla malvasías a dolor. Y eso, todo Llegando ya a la tarde, pero bueno, hay calamones, hay charrancitos, está muy bien. Apurando las últimas luces, pero no, no hubo suerte. Entonces, al día siguiente, pues probamos otra ubicación, que seguramente es la más confiable, pero el sitio es un poco más desagradecido. Pero antes de ello, vamos a ver unos... Aquí se ve poco detallado. Una zona de monte mediterráneo que está al sur de Temara, que es donde nos quedamos a dormir. Y, y bueno, estamos buscando un bicho que se llama Francolín, el Francolín bioespolado, que es como una gallinacia con dos espolones, como dice el nombre. Y eso que está aquí en el, en las zonas de monte mediterráneo de Marruecos y es Escasillo. Eh, yo encontré la ubicación, no sé dónde la encontré, en un trip report de este claro. Eh, que es donde ellos acuden para, para hacer el display el leg como cualquier otra gallinacia este bueno, así es como lo encontré el segundo año y así es como estaba el primero más vegetado y tal y luego al siguiente lo destrozaron y luego me enteré que es que este sitio es donde viene a cazar el rey de marruecos donde viene a cazar los los francolines que aunque haya pocos es especie cinegética y eso, de vez en cuando meten máquinas para aclararlo y que sigan viniendo aquí. Entonces, lo más fácil cuando vienes aquí es escucharlo, porque verlo es, mucha gente se va sin verlo. Pues encuentro el reclamo. Un momento. Se escuchan bastantes. Sí, ahora, ahora. A ver sí. Voy a probar en inglés. Nah, no sé. Bueno, es un cacareo muy ronco y muy ruidoso, lo que se escucha. Pero bueno, en el primer viaje sí que conseguimos verlo, o sea, realmente si les atras con reclamo Vienen, pero no llegan a asomar fuera de él. Se quedan justo en el borde de la vegetación, no llegas a verlo. Pero a veces sí que se animan y de la excitación pegan vuelo. Eh, la idea es ir a acudir aquí al, al amanecer, a la primera hora. Y eso. Pero luego más tarde nos fuimos a desayunar, volvimos y de repente nos encontramos eh, de la pista del claro. Y muy poca gente tiene... La suerte de verle así al, al descubierto realmente. Entonces, aquí, bueno, aquí podéis apreciar un poco más. Esto. esto es una hembra porque no tiene espolones, pero bueno, el macho es prácticamente igual. Y bueno, por allí hay más herrerillos, hay oropéndolas, gladios. Es que es Monte Mitterrand, estos son jaras y tal lo que había por ahí. Y aquí vamos al siguiente sitio de, de búho de lechuza mora que es la Merja Cerga, que es el sitio más degradado y más desagradable de recorrer el coche y más todo lo malo de, de Marruecos. Pero tiene lechuza mora. Entonces, lo ideal es venir con guía, porque moverse por ahí es una odisea y, y luego encontrar el búho es imposible. Pero por suerte que justo unos días antes había estado una conocida por allí, había cogido con guía y les había llevado a, a ver el lío entonces, me pasó la ubicación y entonces, gracias a eso, puede venir aquí sin guía. Pero bueno, este es el bicho. El, la joya de Marruecos. Lo digo, es como la lechuza campestre nuestra, pero eso, los ojos completamente negros en vez de amarillos. Y es todo color chocolate. Listo, Levantó un poco y se volvió a posar a di un par de vueltas y se puso a 10 metros de donde había salido. Y aquí estamos, bueno, nosotros con unos pastores que nos ayudaron, a, nos indicaron un poco, nos ayudaron un poco a atinar allí. Y eso es, luego la merjacera, pues bueno, hay alguna gaviota, cormoranes y, y poco más. Y bueno, y gaviotas de eudovín que, por pues si no lo sabíais, en España solo puedes ver gaviotas de eudovín adultas o, o pues no, de los del año. No ves segundos años ni, se, ni terceros años, porque cuando nacen van todas a África a madurar y, sol, y solo vuelven cuando ya son adultas. Entonces se ve bastante gaveta de Audubon por allí. Ya, esta es el, la, no, la última noche que hacemos en Marruecos, que la hacemos en Larache ya camino de, de Tánger otra vez. O sea, es una ciudad pequeña, costera, muy agradable. Y bueno, ya el último día, antes de llegar al, al aeropuerto de Rabat, pues hacemos aquí una paradita aquí, en la que están las... Encontramos las marismas del Bajo Loucos. que He oído que también debe haber una pareja de lechuza mora aquí, pero, pero a saber. Pero bueno, aquí hay mucha cigüe... Está llena de vida esta marisma merece mucho la pena. Está lleno de cigüeñuelas, águila pescadora, eh, moritos, pagazas. Pero lo interesante es lo que tiene justo al otro lado del camino, que son estos taludes de tierra, y que aquí está nuestro último objetivo del viaje, que es el avión paludícola, que es un riparias, como nuestro avión zapador, pero es todo color marroncito entero, color arena. Y, y ya llegas a Tánger, vuelas a España y se acabó el viaje. Entonces, no sé si tiene alguien alguna duda, pregunta, cualquier cosa. Los cobretos, los pobres, los ponsos, <ríe> no, en, es que en Marruecos hay, como hay poco agua, hay una costumbre de recolección de agua que se, son los aljibes, que bueno, en el sur de España también hay, y no, son como unos pozos que se hacen a la altura del suelo se cubren por, a, por encima de los, los aljibes pero tienen entradas, eh, unas pequeñas entradas al ras del suelo, para que cuando hay riadas y desborda el agua, pues cuele todo por ahí y tal, lo que pasa es que la mayoría no tienen agua porque están muy mal hechos, y como tienen las entradas al ras del suelo, es muy típico encontrar bichos que se caen entonces, la gente que va a buscar reptiles a Marruecos Realmente es una revisión de aljibes constante, o sea, vas, abres el pozo, bajas, rebuscas, no hay nada, al siguiente, entonces lo de las cobras, no fue buscando en, en los aljibes y había dos juveniles de cobras ahí y les, les sacamos. Siempre llevamos guantes, llevamos cubos, eh, pinzas, o sea, no, no tomamos a ligera y menos estando en Marruecos y así fueron las cobras. Nosotros fuimos a un viaje muy parecido sí. sí. o a sea, poco. No igual no hiciste. Ya. <risa> <risa> igual, igual tampoco llevaban a todo el recorrido. Realmente poca gente se hace el recorrido completo. Mucha gente se hace, se salta al norte o lo que sea, y se hacen solo la zona sur. Esto de las marismas del norte. Claro, claro. Ahí es eso, hasta Merzuga seguramente, ¿no? Ahí Merzuga y Marrakech, esa franja sur. Realmente es la más interesante, pero bueno, si quieres rascar unas poquitas especies más, pues te haces 2.000 kilómetros más y la sacas. Sí, sí te han venido eso dos veces. ¿Qué te parece? Y lo que digo es que es nuestro país de al lado, es como Francia. O sea, y lo tenemos ahí como olvidado, pero es... Te cambia el mundo en comparación con irte para el norte. Muy diferente. Para el lado y muy diferente. ¿Y el, idioma qué tal? el idioma, pues hablan bastante español, o sea, mucha gente sabe hablar español, porque mucho turista español y colonias antiguas y tal, pero o, generalmente o, o francés, que en el segundo viaje que fui con los palentinos sí que había alguno que hablaba francés y bien, pero en el primero no, pero bueno, al final por gestos la gente se entiende todo. Y aquí tenemos algunos que se van el, el mes que viene a Marruecos. Entonces espero que haya servido de algo. Sí, sí haréis otra charla. Sí, o para segundo semestre. Sí. sí, ellos van a hacer lo que hicieron lo del sur. Que lo más, o sea, al final son, si no, van a ser dos mil y pico kilómetros más por un par de especies más. O sea, realmente lo gordo está en el sur. Sí, sí. Bueno, lo, lo que vais a hacer. Más diferente, ¿no? Lo más diferente, sí. Sí. porque si no, vais a arrascar lechuza y francolín, así lo más tal. O sea, que bueno, tampoco. Sí, sabes de costa, tal. sí. Pero bueno, Pero eso también lo tienes. Lo tienes aquí. Entonces. nada no, Lo que merece la pena es el sur realmente. De, de Irlanda para abajo hacia el... Sí. Sí, sí. Sobre... sí. Es como la España mediterránea al final. Sí, el chacra es... De... El chacra, sí. El negalés, el chacra y... Y poco más, realmente, realmente. La pero es de la Sí, exactamente, sí, sí, Sí, sí. Pues nada, pues, pues muchas gracias a todos por venir. ¿Pasa la sí. si ¿Quieres ¿Sí? ¿Tienes el pincho? ¿Se le pasa ahora este por correo ahora? Espera, que estoy aquí grabando.